Hola, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo análisis En este caso eh, vamos a ver qué está pasando con los estudiantes secundarios de Chile y el gobierno Si, eh, si el gobierno va a poner atajo a esto Y un poco, eh, bueno, si, si va a haber algún tipo de solución Um, de parte de los, de los estudiantes, se ve que hay una fuerza, hay, eh, creo que el propósito por el cual ellos, eh, digamos, llevan un, un, el por qué tienen tanta violencia, eh, se debe a que hay mucha, mucha fuerza desmedida. Eh, hay, eh, sobre todo hay como una relación algo tóxica En, en cuanto a, a, lo que, a lo que anteriormente se, se discutía ¿no? eh, Por ejemplo, eh, el tema de, de una mejor educación Claro, anteriormente había un, una directriz, un, un manejo eh, pero hoy no, no lo veo así eh, Por la carta que, que los representa Aquí eh, Si bien se ven Que están unificados Pero eh, Ellos apelan A un pasado Y resulta que ese, ese pasado Tenía otro contexto Otro tipo de eh, di, Digamos de eh, que hizo que eh, pasara lo que pasó ¿no? en cuanto al gobierno eh, bueno, esto yo creo que los pilló absolutamente de sorpresa porque eh, se ve que están de alguna forma eh, a la defensiva pero también no, no queriendo ver el problema ahora, ahora mismo están me meditando la mejor forma para poder llegar a una solución no, de parte del gobierno, no va a ser una solución rápida yo creo que va a tomar bastantes meses eh, me atrevería a decir que um, cerca de tres o cuatro meses siendo optimistas pero que van a conseguir una solución y ¿por qué de este conflicto? porque, eh, bueno porque creo que había muchas eh, esperanzas en el nuevo gobierno, sobre todo de parte de los secundarios, y que, eh, y que la comunicación, ¿sí? eh, a medida que fue pasando el tiempo, se fue diluyendo. ¿sí? Eh, entonces solamente en vez de comunicarse con asertividad. Ans eh, solamente vemos que, que están como en mares turbulentos, pero van camino a o van camino a una solución, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa al respecto. Bueno, acá se ve cierta agresividad, eh, un desmadre, ¿no? Eh, hay, un, hay una energía muy desfocada de, de parte de, de los estudiantes, ¿sí? Pero también eh, se ve, se observa que ninguna de las posturas, ya sea ni, ni del gobierno, ni de los estudiantes Es como que ninguno quisiera ceder Ahora digamos que cada uno Está buscando su Su forma de De ver una solución ¿no? Vamos a ver eh, qué pasa con el gobierno El gobierno está tratando de encontrar Una solución lo más rápido posible Ve la urgencia Pero no se ve Que encuentren eh, algo más rápido Como decía por esta carta del ermitaño Van a necesitar un mayor análisis de la situación El problema eh, Que vienen eh, Los estudiantes Ahora mismo son como un caballo desbocado Entonces es muy difícil Como eh, Pararlos ¿No? Eh, ahora de parte de los estudiantes Vamos a ver Cómo se ve esto Bueno, de parte de los estudiantes se ve Que tienen muchísima mejor eh, comunicación entre ellos Trabajan de forma mancomunada Claro, su suelen ser idealistas como todo joven Pero también suelen ser o agrandar Digamos, los problemas más de lo que son Y eso eh, genera... La, la violencia está generada por la digamos por la fuerza que en este caso está como eh, no, no está bien medida aquí falta no tan solo una solución de gobierno sino que también es una solución del sistema educacional hablo de colegios hablo de gobierno y hablo de familias también la mayoría de los estudiantes que están eh, digamos en, en este problema eh, son estudiantes que no tienen contención, eh, digamos, en su casa. Se, bien, eh, se vienen cambios. Y sí, van, van a... En el, yo veo que... Por la previsión que aparece acá, yo veo que los estudiantes van a... De alguna manera van a encontrar mucho antes que el gobierno alguna forma de, de decir Bueno, si no, no están escuchando de esta manera, tal vez no sea la forma ¿sí? A lo mejor el, eh, por el sistema educativo, como lo mencioné anteriormente Pero ellos van a recibir una respuesta eh, más rápida que el gobierno ¿sí? El gobierno yo lo encuentro eh, entrampado en dudas, en, en un, un poco también mirando hacia atrás, mirando su historia, eh, y eso eh, entrampa mucho, porque se, so, el problema del gobierno es que solamente piensa en cómo solucionar las cosas, pero no hace nada, en cambio yo veo que los estudiantes sí se pueden... Eh, pueden dramatizar un poco, pero yo veo más agilidad en ellos, ¿sí? Que en el gobierno, porque si el gobierno actúa de forma precipitada va a fracasar eh, sin lugar a dudas. Así que bueno, ahí está el video, espero que le haya gustado, espero que le den like, eh, activen la campanita de suscripción y nos vemos en un próximo análisis. Que estén muy bien, gracias. Gracias.